Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy súper emocionado porque en este tutorial te voy a enseñar a hacer este tipo de efectos. Ya he elegido yo el tipo de letra y se llama Wadderscript lo descargué desde DaFont.com. Una vez que tienes el texto ya bastante grande, lo vas a duplicar Al texto duplicado lo vamos a convertir en curvas, ¿ok? Ya vas a ver más adelante por qué lo hemos hecho Seleccionamos con un clic el texto y me voy a, val a valer de las apariencias Si no lo encuentras aquí, ya sabes, te vas a ventana aquí tienes apariencias y otras herramientas más con las que vamos a trabajar vamos a dar un clic aquí una vez y otra vez para crear dos apariencias te recuerdo que las apariencias se leen de arriba hacia abajo por lo que el relleno que está acá lo vamos a reemplazar con un clic por este degradado en la parte derecha vamos a encontrar el degradado vamos a dar doble clic ¿Por qué? porque vamos a cambiar de color ok vamos a elegir un color este verde que está por aquí y doble clic y este otro que está por acá en la eh, rotación lo vamos a elegir a 90 grados si te gusta en este estilo, si no, tranquilamente puedes invertir a menos 90 ok, como quieras, el siguiente paso es irnos aquí a la apariencia en el relleno, trabajar sobre un efecto, distorsionar y transformar, transformar vamos a previsualizar y donde dice mover, vamos a hacerlo en 7 puntos o quizás en milímetros, depende de lo que te, a ti te guste, damos clic en ok, ahora en el trazo damos un clic, seleccionamos el color blanco una y dos veces y ¿sí? quizás tres pero si te fijas muy bien eh, está corriendo el asunto la verdad no me gusta porque te recuerdo que en el panel de control en la parte superior tienes varias opciones para rematar estos trazos y realmente te invito a que puedas probar con cada uno de ellos son espectaculares me gusta muchísimo este aquí tenemos un pequeño error y te das cuenta aquí haciendo un zoom que está este trazo sobre la letra a sobre la letra t sobre la letra E. ¿Cómo se arregla eso? Otra vez a la apariencia. Seleccionamos el trazo con un clic. Mira que aquí está de color azul. Efecto. Vamos a poner eh, busca trazos. Y añadir. Al dar clic en añadir. Automáticamente se quitan. Esas opciones. Que estaban de más sobre el texto. Algo muy interesante. Control T. Es que este texto es editable. ¿Ok? Y te va a conservar los efectos. con los que acabas de trabajar. Yo voy a poner control Z. Varias veces. Hasta regresar. A mi texto original que es este que está aquí. Y ya para terminar, ok, voy a des aquí en las tenemos unos fonditos ya establecidos. Voy a poner clic y arrastrar, voy a duplicar para que veas cómo va quedando el efecto. Muy bien, voy a poner control 2 para asegurarlo. En la parte inferior crearemos un una elipse, clic y arrastrar, para dar el siguiente efecto. Clic y arrastrar, seleccionamos los dos objetos ventana y vamos a buscar el busca trazos que está justamente por aquí damos clic aquí en la segunda opción objeto desagrupamos clic y arrastro y ahora empiezo a borrar estos objetos que están de más si se te complica mucho, lo que yo te recomiendo es trabajar con la herramienta de la varita mágica y con un clic puedes seleccionar todos los objetos que están acá, los agrupas los llevas para acá arriba y ahora desde el panel de muestras vamos a colocar un degradado, el que está ahí. Panel de degradado, en cambio, donde está el color negro, doble clic, color blanco y la opacidad en cero. ¿Para qué? Para generar justamente esa difuminación. Voy a poner a 90, por ejemplo, la rotación y clic y arrastro ahora hacia arriba hasta que los dos puntos coincidan aquí este punto está de más, lo voy a borrar seleccionando la flecha blanca la letra A en el teclado, un clic para borrar los objetos que están de más si te fijas muy bien esto está quedando realmente espectacular, para rematar le vamos a colocar igual con la herramienta del elipse una sombrita para que esté así como levitando está en el cielo, tecla G en el teclado vamos a cambiar degradados radial tecla G en el teclado ahora vamos a distorsionar esto aquí así que yo sepa en mi vida he visto una eh, sombra blanca por lo que vamos a cambiarla con doble clic a negro doble clic y prácticamente nuestro ejercicio lo hemos terminado hay otras variaciones que lo puedes hacer ok como lo que yo tengo acá por ejemplo en la, en la página número 1 que también puedes hacer ese tipo de objetos y realmente te va a quedar súper bien lo puedes utilizar en cualquier área del diseño, en tu emprendimiento, en donde quieras, serigrafía, etcétera, etcétera, etcétera. Yo sé que esto te ha gustado muchísimo. Por favor, apóyame con un me gusta, comenta, suscríbete a este canal y te espero en la siguiente lección. Chao, chao.